Bueno, hola, soy Claudio de vuelta y hoy vamos a ver una, una cosita que se puede usar directamente con Paint sin necesidad de otros programas este, más complejos o costosos y es el uso del portapapeles eh, seguramente ustedes ya habían oído pero vamos a recordar que el portapapeles es el uso que nosotros le podemos dar a una parte de la memoria de nuestra máquina a través de windows nosotros en el portapapeles podemos guardar eh, por ejemplo un texto una imagen un archivo un dato de una hoja de cálculo cualquier cosa que nosotros podamos seleccionar eh, le podemos dar cortar copiar pegar ¿sí? que esas son las tres acciones básicas del uso del portapapeles o sea por ejemplo un texto que está en un, en un documento de Word, por ejemplo, podemos seleccionarlo, le damos copiar. Al darle copiar, lo que hace Windows es, toma ese texto, no lo saca del Word, sino que toma ese texto y lo, lo tiene pendiente en la memoria para que después le digamos, a través de la, de la opción eh, pegar, dónde queremos meter ese documento, ese texto, ¿sí?, si en vez de copiar le damos cortar, ahí sí sacaría el texto del Word, lo tendría también en la memoria, en ese estante virtual, digamos. Y después nosotros decimos, a través de la acción pegar, dónde queremos que vaya ese texto. Ese texto. Lo mismo pasa con las imágenes. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos eh, viendo este video, ¿sí?, eh, un ejemplo cualquier cosa algo que tengamos en pantalla sí en este caso es, es eh, recuerden lo que nosotros podemos copiar es una imagen fija no podemos grabar copiar este una algo en movimiento una animación un video lo que sea pero esta pantalla o esta pantalla o esta pantalla sí son todas o incluso esta pantalla, el escritorio, ¿sí? son todas imágenes que nosotros podemos copiar. Son fotos que le podemos sacar a eh, la computadora. ¿Para qué vamos a sacar una foto? Bueno, ahora vamos a ver. Yo, por ejemplo, eh, quiero mostrarle a mis amigos qué fondo de pantalla tengo, a qué hora y qué día lo saqué, ¿sí? y qué programitas tengo instalados en el escritorio. Una tontería, pero bueno, quiero hacerlo para, para mostrárselo a mis amigos. Eh, una opción es traerla al celular y sacar una foto, pero generalmente el flash molesta, queda desenfocado, el brillo. En cambio, si yo, teniendo lo que le quiero sacar a la, a la foto, aprieto de la tecla de, de nuestra computadora, la, la tecla Imp Pant o Print Screen, es... Eh, eh, sería imprimir pantalla, sí. La aprieto una vez, ahí. Le doy pegar, ahí está. ¿Qué pasa? Toda la pantalla aparece en el pane disponible para poder ser usado. Usado en el sentido de que puedo guardarlo. Recuerden, hay un menú acá que se llama archivo. Le doy guardar como. No voy a guardar como una imagen. Eh, por ejemplo, le voy a poner este... escritorio. ¿Sí? Bien, perfecto. Le doy guardar. Fíjense que acá arriba, no sé si se nota, dice escritorio.jpg. Entonces yo ya tengo esa foto, digamos, entre comillas, de la pantalla en, eh, en un archivo. ¿Sí? Yo quiero, por ejemplo, sacar una foto a esto y ver que, y que se muestren también los videos relacionados que me aparecen a mí. Eh, relacionados con esto de edición de video básica en Shotcut. Bueno, perfecto. Apreto Imprimir Pantalla. Apreté una vez. Al apretar Imprimir Pantalla lo que hace es copia la imagen que está en pantalla en el portapapeles. Me voy acá, le doy pegar. Y ya tenemos... La imagen, ahora solo tengo que grabarla Guardar como Imagen qué se yo, le voy a poner Video de shortcut ¿Sí? Guardar, listo Entonces esa imagen Después yo la puedo usar Para lo que sea, ese archivo de imagen Puedo adjuntarlo en un Whatsapp Tengo que adjuntarlo en un mail Puedo editarlo ¿Sí? con alguno de los tantos programas que vamos a ver en edición de imágenes en, en el curso de diseño gráfico. Puedo, eh, no sé, recortar una parte. Ahora vamos a ver en otro, en otro micro aprendizaje cómo recortar una imagen. ¿Sí? O sea que se puede hacer lo que sea. Sacando simplemente una foto de la forma más sencilla y más definida, mucho más fácil que y con menos problemas que sacarle la foto desde un celular.